El enfoque de, de trabajo y que va a tener este año eh, una eh, particular eh, impronta en lo que hace al tema de incorporación de mucha más tecnología eh, en, en el área de seguridad. La, la orientación fuerte eh, en la incorporación de tecnología que nos permita suplir en el menor tiempo posible eh, el deseo de toda una comunidad de tener mucha más presencia eh, policial en distintos lugares. Eh, este año ha sido el primer año en el que hemos podido eh, romper la curva de que se vayan más eh, uniformados que los que ingresan. Es decir, no había una política de incorporación creciente eh, de agentes eh, a, a nuestra institución policial. Por primera vez... Eh, ingresan más de los que se van. Para que tengan ustedes una idea, el primer año se fueron mil e ingresaron solo 400. A partir de ahí empieza un proceso que en los años que nos toca gobernar va a marcar siempre un mayor nivel de ingresos y un mayor nivel de formación en cada una de las regiones. Por eso eh, el primer esquema de alineamiento va a ser tratar de coordinar los esfuerzos eh, tecnológicos a los que eh, se, se suma eh, un esquema eh, de licitación en los, próximos, eh, en los próximos días para todo lo que sea radares eh, en, en las rutas y eh, los, eh, los portales o anillos digitales en los ingresos a la provincia en cada una de las rutas. Ese esquema tecnológico es el que después se va a poder ampliar a los que quieran llevarlo a cada una de las, eh, de las ciudades en un esquema creciente de incorporación de, de tecnología. Otra de las cosas que no se va a detener es eh, la incorporación de vehículos para llevar al menor tiempo posible el nivel de obsolescencia eh, que tenemos en la mayoría de los, eh, de los vehículos. Y es en definitiva eh, la decisión de poner el mayor nivel de inversión en el tema de la seguridad. Tengan eh, ustedes, eh, el total convencimiento que vamos a poner, todo. Eh, y todo significa todo. Todos los recursos, toda la decisión en generar en la provincia de Santa Fe una institución policial más capacitada, con más integrantes, con mayor equipamiento, con el mejor nivel de tecnología, a nivel de lo mejor que exista en el, eh, en el país para enfrentar el, el delito de otra manera.